ALBA. Eh, el ingeniero Gutiérrez eh, eh, presentará eh, las políticas públicas relacionadas con la diáspora mexicana. En el mundo tiene una larga trayectoria tanto técnica eh, en calidad de ingeniero, particularmente en tecnología para facilitar la toma de decisiones y como en, en cargos públicos en la secretaría de función pública eh, una particular dedicación a la lucha a la corrupción y la impunidad este encuentro eh, se en el marco este encuentro se en el marco del foro permanente de Italia-México animado por la embajada de México en Roma en el mismo CESPI, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y la Asociación Económica de México en Italia. Eh, ya en este ámbito, eh, en este marco, se, se han realizando encuentros sobre eh, el, la oportunidad de intercambio económico eh, entre Italia y México a partir de la integración de México, de México en un contexto norteamericano con Canadá y Estados Unidos, y también sobre el dinamismo de las mujeres mexicanas en, la, eh, en su economía, tanto eh, en el país como eh, en el exterior. Eh, dos palabras sobre CESPI, somos un centro de estudios que realiza eh, actividades sobre temas prioritarios en las políticas públicas italianas y de internacionales. En particular, el desarrollo territorial, cambio climático, migración, entre otros, manteniendo una atención constante hacia América Latina y el Caribe. El encuentro de hoy sobre la diáspora mexicana y las políticas gubernamentales pone una mesa un tema absolutamente central en el actual contexto internacional, caracterizado por la movilidad de personas cada año en toda la región del mundo pero muchas razones han habido radicalmente distintas. Tuvimos un intercambio cultural en estudio, en el mundo a la de la vida, por el clima, un clima cada vez más hostil. Ahora, las condiciones físicas, la facilidad de acceder al medio de transporte, la facilidad de acceder a la información, han celebrado tremendamente el fenómeno de la movilidad. Se trata de un tema que Chespi estudiando hace años, y sobre el cual no solamente estudios, sino que también propuestas para mejorar la política pública y la capacidad de acogida de migrantes en nuestro país. Ahora, ya concluyendo, que solamente retomar un concepto de los trabajos el el de investigadores, investigadores sobre el tema. Porque en las últimas décadas, se ha venido, venido afirmando un uso nuevo de la palabra diáspora. Cuando yo comencé a escucharla, estoy hablando de los primeros años 60, voy a indicar aquellas que habían tenido que abandonar su tierra, de una persecución de carácter político y religioso, por lo cual se hablaba de la diáspora rindia, de la diáspora rindina, pero de los vitaminos de fin extra de la iglesia que tuvieron que sustituir después de la segunda Guerra mundial. La leyenda indica también otra cosa. Indica que los grupos y comunidades de los adultos, que aceptan disolver, obviamente aceptan interés, pero no disolver totalmente su identidad en el contexto en el que están viviendo. Desde este punto de vista, la comunidad italianas en los Estados Unidos, por ejemplo, me parecen un elemento claro y de gran talidad, a la par de las importantes comunidades italianas en el mundo. Así es que estas dos poemas apuntan a fortalecer los vínculos materiales y simbólicos con su patria, y por otra parte se ve de afuera, están ya por de dispuestos a empeñarse en favor de la sociedad vision, concretamente para su desarrollo también sin un puente entre los países remesas, inversiones facilitación de contactos conocimiento e iniciativas bilaterales en varios países de origen de los mayores flujos obligatorios que vienen de nuestro país, que vienen de Italia de se promueven efectivamente programas que apuntan a fortalecer el protagonismo económico de los nacionales en el exterior y promueven relaciones estables entre ellos y su país de origen. Sabemos también que en varios países latinoamericanos, entre ellos México por supuesto, se han ido realizando iniciativas similares. Así que nos interesa mucho conocer las políticas del gobierno mexicano para con sus ciudadanos en el exterior, sabiendo también que Atención a nuestros ciudadanos del mundo y atención a los ciudadanos del resto del mundo que vienen de nuestro país de paso o para quedarse, son dos caras del mismo tema. Y esto es algo que tanto los mexicanos como los italianos lo están viendo como un punto central para nuestras sociedades. Así que, con esta pequeña introducción, espero dar la idea de que Chesky está muy interesado en el tema. Estamos trabajando sobre el tema, entonces para nosotros realmente un placer aprender de la vida de los, de los protagonistas de esta iniciativa, del gobierno mexicano, la experiencia de su país. Muchas gracias. Gracias. Um obviamente agradeciendo la hospitalidad del Chespi, esta prestigiosa, importante institución de investigación y de intercambio. En ausencia agradezco la permanente colaboración del presidente Facino, del director Fulgieri, que han sido desde hace decimos amigos de, de México, eh, Gracias a el contacto. Esta visita a clase Italia con esta actividad, con dos de intercambios en Italia de mi así que empezamos con el pie derecho. Yo en mi personal... Soy un apasionado de este tema, de la migración. Me tengo que alejar del micrófono. Gracias. Ahora sí me escuchan mejor, ¿verdad? Eh... Entonces me reencuentro con este tema que me que me apasiona y si me permiten breves comentarios antes de pasar a la parte central que es la presentación del ingeniero Gutiérrez. Primero dejar claro para beneficio de los que nos escuchan y del director del IME que el Chespi durante su vida se ha ido posicionando como una institución central en el tema de la migración y del desarrollo. Sin duda, hoy día el CHESPI es la institución líder, un eje esencial en este tema, y creo, además, importante destacar que ha tenido conexiones específicas con México en este tema. Recordemos que en el año 2002, el CHESPI llevó a cabo un seminario de estudio de promoción sobre el tema de las pymes y el desarrollo en la ciudad de Guadalajara. Ojalá que esta sea la oportunidad de retomar este importante tema, porque yo tengo tiempo insistiendo que tiene que haber una fuerte conexión entre pymes y remesas. Así que lo dejo para la reflexión y ojalá parte de los acuerdos que se tomen de esta reunión. Y cierro esta primera parte de mis comentarios destacando que el CHESPI, estimado Luis, es hoy día no lo van a decir ellos, lo voy a decir yo, es el principal observatorio en el Mediterráneo en materia de migración, inclusión financiera y también con un interesante enfoque de género. Entonces, gracias por esta hospitalidad. Yo no soy el ponente principal, pero sí quiero destacar la importancia de la diáspora, de, la, de las comunidades mexicanas en el exterior al plural, que pues no sé si demográficamente sigue siendo, pero en mis tiempos era la tercera más numerosa a nivel internacional y con sus especificidades, obviamente, una fuerte concentración en los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no haya otras comunidades como la que hay en Italia, donde somos alrededor de unos entre 8 y mil mexicanos que vivimos en Italia. 7 en la zona metropolitana de Roma esencialmente y la Lombardía en Milán, donde se concentra alrededor del 60% de la comunidad mexicana en Italia, con un 69% de mujeres. Y en donde la migración del amor, como lo llama una destacada mexicana investigadora Lucía de la Bolonia, Paulina Zabael, que, que nos ha ayudado a entender mucho el tema de la migración, y específicamente la migración de género, la migración del amor, como la llama Paulina. Siempre hay que recordar que esta es una especificidad de la, de la diáspora mexicana, que a diferencia de otras diásporas como la italiana, no fueron los migrantes mexicanos los que cruzaron la frontera, fue la frontera la que cruzó a los mexicanos, y eso nos ayuda a explicar muchísimo de la peculiaridad de la diáspora mexicana, y ya hablaremos también durante estos dos días del tema de las remesas, donde México es el segundo eh, eh, receptor de remesas a nivel internacional. Cierto, si me permiten destacando, que hay muchas cosas que unen a México a Italia, pero el tema de la migración es un tema fuerte de coincidencia, pero que no ha sido suficientemente estudiado, ni valorado, ni aprovechado para acercar más a nuestros gobiernos y a nuestras sociedades civiles. México e Italia son de los pocos países en el planeta que comparten día a día y en su historia, los cuatro ejes esenciales de la migración. Hemos sido, y seguimos siendo, con diferentes perfiles, emisores de migrantes al exterior. Hemos sido, y seguimos siendo, receptores de migrantes internacionales, ambos países. Hemos sido también países de retorno de nuestros propios migrantes, que después de vivir años en el exterior regresan, y hemos sido y somos en este momento protagonistas esenciales en el planeta de emigración de tránsito. Pocos países como México y e tal están viviendo tan de cerca y tan dramáticamente el fenómeno de la migración de tránsito. Y creo que este es un tema que nos tiene que acercar más a nuestros gobiernos y a nuestros think tanks. Por eso también celebro que esta esta plática, que esta conferencia del ingeniero Gutiérrez sea en concordancia con el COMEXI, con esta institución hermana del CHESPI, que también ha tenido pláticas en este foro y que yo creo que pueden ser dos plataformas de acercamiento, de investigación y de análisis del fenómeno migratorio. Gracias, Dario, gracias Luis por esta anfitrionía y que sea de provecho. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Dario, por la que Gracias, embajador, por la convocatoria de la organización. Es un gusto estar en, en Italia como parte de una gira especialmente de intercambio sobre experiencias. Quizá una breve introducción: el Instituto de los Mexicanos de Estadio, en el Exterior, del cual el embajador hace en un momento estuvo transparente. Es el órgano del Gobierno de México encargado de precisamente de la, de la atención a las, a las comunidades en, en el exterior. Un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el titular es, es directamente nombrado por el Presidente de la República. De ahí la, de la, de la importancia que tiene para el Gobierno de México la atención y vinculación con las diásporas. Aproximadamente 12 millones de mexicanos eh, han, han migrado, los, los cuales el 97% se encuentran en los Estados Unidos. Dentro de este universo de 11 millones y medio de mexicanos en los Estados Unidos, tenemos aproximadamente 6 millones de personas indocumentadas. Pero además tenemos aproximadamente 600 mil jóvenes. De la de, de NACA, son jóvenes niños que viven en un clínico político y que incluso algunos son abuelos y siguen esperando una, una, una solución migratoria a su, a su estatus. En estos días, los eventos en la Ciudad de México, un, un foro con representantes del de gobierno de los niños que los llevamos a México precisamente a que presentaran y visibilizaran la problemática de la atención a, a los jóvenes y a impulsar incluso una acción conjunta del Estado mexicano, tanto del gobierno como del poder legislativo, pero también visibilizarlo ante la academia y ante otros grupos de cada jóvenes mexicanos. Eh, no han podido regresar a México, no tienen estatus legal en los Estados Unidos, y requieren de políticas públicas para apoyar su realidad. Además de esto, tenemos una migración altamente calificada, de la cual una parte importante se encuentra en Europa. ¿no? Un millón de mexicanos altamente calificados han migrado por diferentes circunstancias. Ah, el... ¿eh? sí. Sí. hace reverbera? ¿no? Ahí está mejor. Ah. Perfecto. Y sumado a esto tenemos aproximadamente 20, son 12, 24 millones de personas de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos. De los cuales son 12, 11 millones de, de mexicanos de segunda o tercera generación y otros 10 ya son de diferentes generaciones. De los que comentaba el embajador que la, la frontera los cruzó. El año pasado se aprobó en el Senado de la República una reforma al artículo 30 de la Constitución que reconoce la ciudadanía mexicana por consanguinidad. Esto implica que 11 millones de personas son susceptibles a hacerse ciudadanos mexicanos y con plenos derechos. Esto estamos en, en plena campaña a través de la red consular en los Estados Unidos para propiciar precisamente esta ciudadanización de, estos, de estas personas de origen mexicano. Y esto implicaría que entonces, si hacemos ciudadanos, tendríamos a 23 millones de mexicanos residiendo en los Estados Unidos. El instituto tiene que, eh, se, se, se concentra, digamos, en parte de su actividad principal en la, en la atención a a los 6 millones de, de indocumentados, dada la naturaleza de la propia vida en Estados Unidos, de la falta de, de acceso en muchos casos a, a servicios y, y sobre todo de atención, dada la, la naturaleza de eh, que se tienen que estar este, escondiendo fundamentalmente de las autoridades. Entonces, el, tama el tamaño de la atención a la, a la diáspora... Eh, estamos hablando de, de un volumen importante de personas en al exterior, de las cuales tenemos que trabajar en dos, en dos direcciones fundamentales. Una es la atención social, el, eh, el, el derecho a la casa de identidad de un conjunto de personas, y por otra parte eh, la, neces la necesaria vinculación con, nueva con nuevas generaciones de mexicanos el del cual el, el Estado mexicano no puede, no, no puede, no puede darse el lujo de perder esta relación con estas nuevas generaciones de mexicanos. Y no solo por el tema de remesas, las remesas constituyen hoy, hoy por hoy el principal, el principal ingreso de divisas en México. El año pasado fueron cerca de 59 mil millones de dólares. Este año ya se van, van este, rompiendo nuevos récords históricos en la reducción de recursos. El primer trimestre del año fue 5% superior al primer trimestre del año pasado, entonces probablemente este año lleguemos a más de 60 millones de dólares en términos de, de, de las remesas. Por consiguiente, eh, el, el, el alto flujo económico requiere políticas públicas para impulsar temas de, de inclusión financiera, Temas de, obviamente, con, a, a través de, de educación financiera, pero también implica una responsabilidad del Estado mexicano en cuanto invierte o en cuanto regresa a las comunidades que tanto aportan durante la, durante la pandemia. Fueron las remesas las que eh, permitieron que, la digamos, eh, coloquialmente, los, los escalones más, más inferiores de la pirámide no colapsaran. La economía que, que provocaron estas remesas permitieron que existiera consumo, que existiera este funcionamiento de la, de la economía a escala, a escala local. Y además, este, el, el, el, el país debe estar agradecido con estas comunidades que durante los años, meses más duros de la, de la pandemia, el recurso que recibieron eh, muchas de estas personas derivado de los apoyos que hubo en los Estados Unidos para, por, por su empleo eh, fueron canalizados por nuestros migrantes hasta sus familias en, en México incluso o sea, podríamos o sea, aseverar que eh, fue una de las herramientas que permitió eh, la política económica adoptada por el presidente López Obrador de no, de no solicitar deuda para financiar eh, el, el, el, el funcionamiento de la economía mexicana durante los años de la, durante los meses de, de la pandemia. Creo que es uno de los pocos países en el mundo, sobre todo de, de, de, de economías eh, de, de, de segundo nivel, ya, pues, mexicanas, la décima economía del mundo, pero bueno, hablando de, comparativamente con las potencias del mundo, es el único país que no pidió prestado durante los años, durante los años de la pandemia. Hoy por hoy, eso ha permitido que incluso al día de hoy eh, el peso mexicano que esté revalorizando frente al dólar y que los, los, los, los, los pagos de, de la deuda exterior no tengan la presión que tienen muchos otros países y que México siga accediendo a crédito entonces creo que hay que agradecerle mucho precisamente a, nos, a nuestros migrantes en, la, en, la, en, en los consulados de México, bueno, sobre todo en los Estados Unidos donde es este la mayor red de consulados que tiene un país en otro país, en Estados Unidos, de cual nuestro querido embajador fue cabeza de algunos de los principales consulados en los Estados Unidos. Tenemos 51 consulados y estamos por aperturar dos más. El mes que viene estaremos abriendo, abriendo 52 en Oklahoma y en el verano el 53 en Nueva Jersey. Y esto nos habla de un crecimiento de... La población mexicana en, en, en parte de Estados Unidos que anteriormente no significaban y ya estamos viendo grandes comunidades de mexicanos en, la, en las planicias, en los estados del, del, del, del Midwest, sobre todo atendiendo ya eh, todos los tipos de, de producción agrícola y animal en, en los estados, evidentemente, agrícolas en los Estados Unidos. En la red consular tenemos... Tres áreas fundamentales en las cuales se han dividido la, la atención a, a nuestros connacionales. Una, que es la más visible, sería eh, el, el, las áreas de documentación, en las cuales eh, a día de hoy ya se, se atiende, se tramitan más de 60 tipos de documentos, los cuales los principales siguen siendo el, el pasaporte, obviamente, y en segundo lugar la matrícula consular que se ha convertido. En, en un documento oficial de identificación aceptado por autoridades en los Estados Unidos y que permite a nuestros indocumentados poder identificarse ante las autoridades y en muchos casos recibir este protección. Por otra parte tenemos el área, el área las áreas de protección las cuales tienen la labor más difícil dentro de nuestros consulados porque son precisamente los que atienden desde el punto de vista en apoyo legal, jurídico, nuestras comunidades y tienen incluso la, la, la muy difícil tarea de repatriación de restos, de, de identificar cuerpos, sobre todo en los meses más duros que empiezan ahora en, en el desierto de Arizona, que no baja el flujo de migrantes, pero sí aumenta el número de fallecidos por las altas temperaturas. Y lo que la parte que le corresponde al instituto que es la atención a la comunitaria. En el decreto de creación del instituto, en eh, el año 2004, se estableció que el instituto debe, debería encargarse de la atención y vinculación a las comunidades, y sobre todo de proveer servicios en materias de salud, educación, cultura, vinculación, deportes, eh, y, de, y este, empoderamiento de, la, de las comunidades. De ahí que nos hemos trazado tres ejes para la atención a, la, a las comunidades que están enfocados en vincular a las comunidades, en empoderarlas y en representación. En la vinculación binacional e internacional estratégica es fomentar la creación de una red de redes para fortalecer, representar y defender a la comunidad migrante mexicana a nivel mundial. En el segundo eje es la representación plena de la comunidad en el exterior. Debemos reconocer la importancia con nuevos modelos de organización política, tomando en cuenta la diversidad en la población mexicana según las regiones y los perfiles sociodemográficos. Y en tercer lugar, y es una tarea eh, prioritaria eh, que pasa por empoderar a las comunidades agilizando programas y poniendo más énfasis en dar a las comunidades las herramientas que les permitan defender sus intereses. Y es a partir de ahí que hemos desplegado una estrategia de ventanillas de atención comunitaria o ventanillas del bienestar. El IME, como les comentaba, tiene que promover la revalorización del fenómeno migratorio y el trato digno a los mexicanos que viven en el exterior Favorecer la creación de espacios de reunión y promover la comunicación con y entre las comunidades mexicanas que viven en el exterior. Establecer coordinación con gobiernos, instituciones y organizaciones de los estados y los municipios en materia de prevención, atención y apoyo a las comunidades mexicanas. Y además, debemos recabar y sistematizar propuestas y recomendaciones para mejorar la calidad de vida de las comunidades mexicanas en el exterior. Uno de los principales aciertos, y el embajador fue uno de los impulsores iniciales de estas iniciativas, fue la creación de ventanillas comunitarias de atención directa a las personas en la red consular de México en Estados Unidos. Y esto fue aprovechar, por una parte, la, la, la, la estancia de personas en consulados que acuden fundamentalmente a tramitar documentos de identidad, para acercarles durante los tiempos de espera información preventiva en materia inicialmente en materia de salud este año cumple eh, 20 años la iniciativa de las ventanillas de salud eh, que ha sido uno un, un instrumento de, de política pública eh, bastante reconocido y que ha tenido un gran éxito en materia de, de prevención de la salud de orientación en materia sanitaria y que hoy por hoy incluso constituye un mecanismo de un acuerdo no escrito con el gobierno de los Estados Unidos para la atención a este grupo fundamentalmente de indocumentados que no tienen acceso a servicios de salud, y que de no atenderse sería un foco eh, de, seguridad, de seguridad nacional para los Estados Unidos un tema de salud pública. Durante los años, durante los meses afuera de la pandemia, estas ventanillas de salud se convirtieron, en el instrumento para hacer llegar pruebas de COVID y el instrumento para vacunar a mexicanos en los Estados Unidos. 25 consulados de, los de México a de Estados Unidos se convirtieron en sedes permanentes de vacunas. Y esto se logró gracias a la muy buena relación que tienen nuestros cónsules con las autoridades locales. Afortunadamente para nosotros, en la aplicación de las vacunas en los Estados Unidos no dependió del gobierno federal de gobiernos estatales, a las autoridades locales, y esto facilitó el, el poder apoyar a los nacionales, pero aparte demostró eh, que la atención en materia de salud a comunidades, sobre todo comunidades indocumentadas, va más allá de los mexicanos. El gran éxito de esta, de esta política de apertura de nuestros consulados a cualquier persona que lo requiriera es que recibimos en aquella ciudad donde no somos mayoría los mexicanos, recibimos a personas de toda Latinoamérica el Caribe, incluso de, de europeos que también, lo, también existen, y ahí, y ahí lo, lo constatamos, personas eh, en situación irregular radicando en los Estados Unidos, e incluso personas de origen italiano en los consulados en, en Florida y en Texas, estuvimos, y en Georgia estuvimos vacunados. Hoy por hoy tenemos cerca de mil aliados. El sistema de salud en los Estados Unidos para atender a nuestras comunidades vía las ventanillas de salud. Pero tenemos otra serie de ventanillas, tenemos también la ventanilla de orientación edu educativa, que es, surge y opera fundamentalmente para orientar y apoyar a los papás en cómo poder ayudar a sus hijos en el tránsito por el sistema educativo en los Estados Unidos. El fenómeno de los migrantes de primera generación es que a pesar de llevar años en los Estados Unidos muchos no hablan inglés o lo, o, o lo hablan muy poco y los hijos crecen en otra cultura, en otro idioma y, es, y ocurre esta, este rompimiento de la comunicación generacional y el, llegado el momento de, de seguir estudios, los padres no logran apoyar a los hijos, ahí, ahí intervenimos para ayudar a ambos a entender y a, y a, y a transitar por el, por, el, por el sistema educativo de los Estados Unidos y de ahí surge uno de los principales programas que son las, las becas tenemos un programa de, de becas y me becas que hoy por hoy bueno, ha sido también un proyecto muy exitoso que hoy por hoy se, logramos becar aproximadamente 5.000 mil jóvenes en los Estados Unidos cada año y constituye un mecanismo de corresponsabilidad con organizaciones y con sistemas educativos en los Estados Unidos dado que hay mucha participación en la recaudación de fondos de muchas fundaciones escuelas colegios que que abran la posibilidad de que jóvenes de la diáspora continúen estudiando cómo operan estas ventanillas las ventanillas eh, reciben un aporte económico del presupuesto del instituto en el caso de la ventanilla de salud también recibimos un aporte adicional de la Secretaría de Salud de México, que, es que nos transfiere un recurso aproximadamente de aproximadamente 2 millones de dólares, que nos permiten inyectar un capital semilla a cada una de nuestras ventanillas en la red consular. Los consulados firman acuerdos con agencias fiscales, que suelen ser organizaciones y fines de lucro, que se dedican a temas de promoción de la, de la salud. Y con ello eh, buscamos una corresponsabilidad, un compromiso de organizaciones en los Estados Unidos que aportan ya sea recursos financieros o recursos materiales, lo que hoy permite tener aproximadamente hasta en algunos consulados hasta una red de 150 aliados de la agencia fiscal que nos ayudan a acercarle a, a nuestras comunidades no solo vacunas, sino también eh, este análisis clínicos, pruebas de diagnóstico, y de nivel de tener jornadas en las que se aplican mastografías, panicolado, etcétera, dado que eh, uno es el, el, la falta de acceso a recursos de salud de las comunidades indocumentadas, sobre todo trabajadores agrícolas, trabajadores de fábricas, de la construcción, y, y, y, y por otra parte, eh, este, esto permite también atender y poder orientar y referenciar a personas con padecimientos a una red de clínicas comunitarias que son del gobierno de los Estados Unidos y en los cuales, como bien sabe el embajador, van atendidas las personas sin sin necesariamente tener que demostrar su estatus en los Estados Unidos. Y esto es fundamental dado que precisamente con esas comunidades van en busca de una mejor vida, mejor ingreso, y, a, y, y siguen apoyando a sus familias en los lugares de origen en México. Por lo tanto, son personas que trabajan dos, tres turnos diarios y van al médico. Entonces, de ahí que eh, bueno, procuremos acercarnos a al menos poder atender los principales padecimientos de nuestras comunidades, que serían los temas de, de, de diabetes, eh, obesidad, de hipertensión, de algunos tipos de cáncer, poder ayudar a la detección temprana y oportuna y poder eh, ayudar a la, a la preservación de la vida, mejorar la calidad de vida de, de, de nuestras comunidades. De mano de esta estrategia de, de, de las ventanillas de, de, de salud, eh, este, a, a partir de la pandemia se ha identificado precisamente, y eso es un fenómeno a nivel mundial, el, el tema de, de la salud mental nos ha derivado en los temas de afecciones mentales, emocionales, sobre todo depresión, ansiedad, derivado de, la, de, la, de las cuarentenas, de los confinamientos y de la angustia ante esta nueva, eh, ante esta epidemia global que provocó eh, en muchos casos eh, este, un incremento en suicidios y, y evidenció en, en Aquí, aquí fue donde se hizo más evidente que la atención a la, a la salud de las comunidades iba más allá de los Estados Unidos. La necesidad de intervención de políticas públicas del gobierno mexicano eh, trascendía de las fronteras de Norteamérica y puso en, re, en, en relieve una de las iniciativas, eh, considero yo, más exitosas de atención comunitaria que se ha desarrollado en Europa y el embajador encabezó desde la embajada en Dublín fue empezar a crear un mecanismo de atención a la salud mental de comunidades en, en, en Europa. Y fue el, la, su mejor expresión, estuvo en Francia durante los meses más complicados de la pandemia, con un mecanismo desarrollado por la, por la Embajada y con la Asociación de Psiquiatría Franco-Mexicana, que desarrolló una estrategia de atención telefónica y de, y de intervención de emergencia para atender a, sobre todo, jóvenes, mexicanas, estudiantes, que quedaron varadas durante la pandemia. Personas que, como muchos de ustedes que vienen a Europa, que cuentan con el apoyo de la familia para estudios y para manutención, pero para el resto requieren de trabajar. El cierre de, de, de, la, de Europa, fueron eh, un confinamiento bastante fuerte, severo aquí en Europa, por pues, ello a que estas personas quedaran encerradas, y, y, y esto pues, aumentó los, los, los, los índices de, de depresión y ansiedad. Este año estamos dedicados a desarrollar una estrategia de salud mental a nivel global. Tenemos acuerdos ya con la Medicina Nacional Autónoma de México, un mecanismo que lanzamos el año pasado de un dispositivo de, de tamizaje, de, de, de, de, de identificación primaria de necesidad a través de la red consular. Y tenemos una intervención directa de psicólogos, que los cuales empezamos en los Estados Unidos, pero ya hemos tenido incluso Necesidad de intervención en apoyo a comunidades en lugares a distantes como Corea del Sur. El año pasado, durante la avalancha humana, eh, logramos apoyar a, a, a jóvenes mexicanas que habían estado, en este, habían estado presencialmente en, en el lugar de los hechos. También, eh, y como una, una medida de prevención de la salud, y también como un tema de vinculación con las comunidades, eh, se ha desarrollado desde esta estrategia de salud, también el área de activación física o de deportes. Eh, como un mecanismo de integración comunitaria, de restablecimiento de tejido social, sobre todo en las comunidades más deprimidas en los Estados Unidos. Hemos estado desarrollando una serie de estrategias a partir de eh, clínicas de deportes, de talleres que se realizaron durante la pandemia para la activación física de las comunidades. Ya hoy por hoy tenemos establecido una jornada binacional de deportes que se realiza en, en el mes de mayo eh, anualmente. Regresando al tema de educación, también aparte la de las becas, tenemos un, este, una extensión de un programa muy exitoso en México, que se llama las clases comunitarias, que son una iniciativa que comanda el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, que permite en México acercar eh, este, la posibilidad de que personas adultas puedan terminar los estudios de primaria y secundaria, y exitosamente esta iniciativa se ha llevado también hacia los Estados Unidos. Hoy por hoy tenemos una red de 255 plazas comunitarias en la mayor parte de los estados de la Unión Americana. Y es una herramienta para facilitar que personas migrantes de primera generación puedan obtener un título expedido por la Secretaría de Educación Pública de México que terminaron su primaria o su secundaria. Y aquí cuando hablábamos de temas de digitalización y tecnología es precisamente con, con, con esta INEA que se ha estado desarrollando plataformas que permiten que las personas puedan terminar en un modo de autoestudio, sus, sus estudios y puedan obtener sus certificados. Pero estas plataformas comunitarias también se han convertido en espacios para fomentar que las personas continúen estudiando, también en, en, en nivel medio superior, e incluso ya puedan cursar carreras universitarias. Hemos lanzado desde el año pasado eh, una convocatoria que hizo el canciller. Eh, a, a, se convocó a las univers universidades públicas y privadas de México para conformar un consorcio de educación superior para las comunidades en el exterior. Hoy participan cerca de 70 universidades y estaremos lanzando, espero que el mes que viene, una plataforma que pondrá a disposición de cualquier persona en el exterior la posibilidad de cursar una carrera universitaria con un título de una universidad mexicana, eh, este, de carreras que no requieran revalidación, como sería en el caso de Medicina y Leyes, pero en el resto se este, podrá cursar. Ya tenemos las primeras inscritos este, en programas de educación, de la, de, tanto de la Universidad Tecnológica a Distancia como de la Universidad de Guadalajara y del Instituto Politécnico Nacional. Esto nos permitirá pues, aumentar la, la, la oferta educativa y apoyar a comunidades, sobre todo gente de escasos recursos y, y, y nuevamente indocumentados que no tienen otro mecanismo. Es a partir de esto que estamos impulsando a la, a la, la educación como el, el, el, eje, el, el eje vertical de empoderamiento de nuestras comunidades con la necesario acceso a la educación que permite la movilidad social permite mejorar las condiciones de vida de las comunidades y sus familias. En materia de inclusión financiera y desarrollo económico, tenemos también unas ventanillas de serie financiera, también desplegadas en la red consular, en Estados Unidos, en el Canadá, y desde hace año y medio también en Europa. Hoy por hoy tenemos ventanillas de serie financiera en, en Europa, en París, Frankfurt y Berlín, y estamos pensando para verano, aperturar en Madrid. Bueno, la importancia es que nos hemos encontrado que es un fenómeno global de las comunidades la necesidad de vinculación con el sector financiero y hacendario de México en temas tan diversos como recuperar eh, sus cuentas de pensiones, eh, su, eh, pues la posibilidad de inscribir a sus familias o ellos mismos en los mecanismos de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, este, poder aperturar una cuenta de banco en México poder pagar créditos de vivienda de la familia, poder recuperar cuentas bancarias en México, poder llevar a cabo desde, desde, desde el exterior, poder este, litigar o, o solucionar problemas de acceso a cuentas bancarias y recuperar incluso saldos de las cuentas bancarias. Entonces hemos ido a través de las ventanillas buscando la, la, la vinculación con todo el sector financiero en México, en la, en el sector hacendario, para permitir precisamente este, acceder a recursos desde el exterior. Estamos en estos momentos incluso des, des, desplegando en la red consular de México en Estados Unidos. Hoy estamos, este, esta semana estamos en, en, en el tercer grupo de 10 consulados en el cual estamos este, llevando, ya, promoviendo, difundiendo y acercando la posibilidad de que personas en, en, en, desde los Estados Unidos por el momento puedan aperturar una cuenta en México a través de la financiera de bienestar que se ha convertido hoy por hoy en el, en el, en el instrumento del gobierno de la república para, para mejorar el servicio de las remesas y poder acercar la recepción de las mismas a los, a los puntos más apartados del de país. Estamos contemplando que en el mes de mayo ya, podamos, ya tengamos desplegada esa iniciativa en toda la red consular de México en los Estados Unidos, incluso será algo que anunciará el presidente López Obrador en su, en su conferencia mañanera, el próximo 2 de mayo. En, en, en esta materia, eh, este, como les comentaba en la inicio, el, el despliegue consular a partir del accionar de tres áreas que, es, eh, que hacen un una labor conjunta de apoyo y protección a, a, a nuestras comunidades, eh, ahí detectamos eh, a partir del área de, de protección que ha desarrollado un protocolo de atención integral a las mujeres donde nos hemos enfocado en el tema de violencia de género y hemos desarrollado tanto desde el área de documentación como el área de comunidades, mecanismos transversales con perspectiva de género para poder identificar eh, personas que son este, víctimas de esta violencia intrafamiliar y poder apoyar, acompañar a, a, a estas mujeres. Pero eh, nos faltaba un, un mecanismo que permitiera eh, ayudar a Empoderar, a, a, la, a independizarse y a romper con los círculos de, de la violencia en el seno de la familia. Y a una iniciativa de nuestro consulado en, en el General de México en Phoenix, y en una alianza con la Universidad Estatal de Arizona, la Escuela de Negocios Thunderbird, identificamos un programa de entrenamiento y de orientación para eh, emprendimiento de negocios. Y de ahí surgió nuestro programa consular de emprendimiento para mexicanas en el exterior. Eh, eh, estamos en estos momentos en la tercera edición de este programa y ya hemos grabado 850 nuevas empresarias en los Estados Unidos y es nuestro primer programa, digamos, global de, de atención a mexicanas en el exterior en el que participan las tres áreas consulares y eh, que nos está permitiendo eh, identificar y apoyar a nuestras mujeres en el exterior Hoy por hoy están participando no solo los consulados de México en Estados Unidos, sino también en el Canadá, en, en, en, en Francia, y en este momento tenemos incluso un grupo participando desde Dubái. Estamos este, contemplando hacer una, la convocatoria, la cuarta convocatoria de este programa para el mes de septiembre, en el cual ya esperamos que sea este, global, y, y estaremos invitando a todas nuestras representaciones en el exterior para identificar precisamente eh, casos. Eh, y, y aliados en cada país para poder ayudar a, a, a nuestras mujeres en el exterior a, a, este, a independizarse esto parecería ser un fenómeno un, un, una, una prueba de acción urgente en los Estados Unidos para sobre todo mujeres indocumentadas madres solteras, víctimas de violencia familiar y cuando volteamos a otras regiones del mundo y nos encontramos con Europa del fenómeno de las mexicanas casadas con nacionales europeos, con hijos nacidos en Europa, víctimas de violencia y que no se puede, y no pueden trabajar porque emigraron con, con visa conyugal y no se pueden regresar a México porque los hijos tienen que quedarse en Europa. Entonces, ahí identificamos la necesidad también de implementar este programa con, la, con perspectiva europea y sobre todo irlo adoptando a cada país de apoyo a nuestras mujeres y en París ya, ya, ya hemos tenido dos ediciones de este programa con una participación de 30 mujeres. Y esto lo estaremos este, lo estamos ya preparando para su lanzamiento en Alemania y en España para el mes de septiembre, dado los altos índices de, de violencia contra mujeres en, en, en este continente. Y de ahí que vamos a, a realizar en el mes de, de, de julio en el cual hemos contado con el apoyo de nuestro embajador, nuestra embajada en Italia, un foro en Bruselas sobre atención a mujeres mexicanas en Europa donde estaremos buscando eh, este, divulgar mejores prácticas pero sobre todo mecanismos de prevención y de orientación para nuestras mujeres en Europa y sobre todo poder eh, difundir aún más y establecer al menos un decálogo de lo que toda mujer mexicana debería tomar en cuenta antes de casarse con un europeo. Un tema de prevención, antes de que ocurran las tragedias que, que parecerían pocas, pero sumadas a nivel europeo, yo sé, es, un, es un número importante y debemos atenderlo. También en los títulos nos toca, esto, bueno, siguiendo con el tema de, de nuestras ventanillas, también hemos identificado a un grupo importante de personas de origen, eh, de pueblos originarios que han migrado fundamentalmente hacia los Estados Unidos. En México se hablan 68 lenguas maternas, con cerca de 150 variantes. Pero también se ha identificado que eh, al menos a mitad de estas lenguas eh, ya queda muy pocas personas, incluso una sola persona que habla esa lengua en México dado que pueblos completos han migrado hacia los Estados Unidos. Hoy por hoy tenemos un fenómeno de migración de pueblos originarios que no sabemos en dónde están, no sabemos cuántos son y no sabemos exactamente qué lengua saben. Nosotros hemos iniciado desde el año pasado, incluso fue iniciativa de representaciones de pueblos originarios en el norte de Florida que pidieron al Instituto establecer una ventanilla comunitaria de atención a pueblos originarios, indígenas y afromexicanos. Al día de hoy hemos, hemos aperturado ocho ventanillas de estas este, a, a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Y ha sido un trabajo lento porque hemos estado haciendo un, una, un censo de las lenguas y de los pueblos para poder establecer estos mecanismos. Estos, se trata de poder acercar en la lengua originaria, explicar los servicios consulares en la, de, las, de las tres áreas, pero también poder tener materiales en lenguas originarias, para la, la, la, la comunicación con las policías, con las autoridades migratorias, las autoridades carcelarias y poder apoyar a nuestras comunidades. Estamos desarrollando un proyecto de atención en, en reglas originarias con el Estado Público, de hospitales en Nueva York, en, en, en California y con, y con los departamentos escolares de California y Texas. Este año tendremos un, un, un encuentro nacional de los pueblos indígenas en California en, en el mes de agosto y estaremos aperturando nuestra novena ventanilla en los valles centrales en California, lo que se conoce como la, en la ensaladera. También en materia de género eh, hemos estado desarrollando eh, este, talleres y encuentros con la comunidad de la diversidad sexual. También son, eh, en, sobre todo, en los Estados Unidos. Eh, víctimas y, y, y con pocos recursos de atención a, a comunidades de la diversidad sexual, Entonces, estamos fomentando a través de la red consular la creación de redes locales y de una red nacional de apoyos de la comunidad y tendremos un encuentro de la diversidad sexual en San Francisco en el mes de junio. Eh, y ahí, ahí estaremos convocando a las organizaciones de, de, de, de, que representan a, a nuestras comunidades de la diversidad sexual en todo Estados Unidos. Y aquí pues, comentarles que... Eh, al frente de esta de la de, atención de, de género e igualdad la, la, la están encabezando hoy por hoy eh, la primera eh, funcionaria de alto nivel transgénero Entonces, visibilizamos atención a partir de visibilizar eh, la participación de, de la comunidad directamente también nos toca a nosotros el, la, el, el fomento a la participación cívica estamos este a través de nuestras áreas en los consulados promoviendo la, el trámite de la credencial para votar en México y eh, fomentando la participación en procesos electorales en México de nuestras comunidades este año tendremos el primer ejercicio de, de voto presencial en consulados en los consulados de Los Ángeles Chicago Dallas y Montreal eh, a partir de las elecciones a gobernador que son el mes, el mes, el mes, en el mes de junio para los gobernadores del Estado de México y Coahuila eh, eh, y, y estaremos probando este método de, de voto presencial en Constitución, que como bien sabe el embajador eh, no, en modo piloto es factible porque son, son elecciones con poca participación pero pensando ya en el 2024 donde se pretende tener voto presencial en todas las embajadas y consulados de México implicará un gran reto para el Servicio Exterior Mexicano eh, pero fundamental será un reto para el Instituto Nacional Electoral, que es quien la, la autoridad encargada de llevar a cabo las elecciones. Nosotros solamente damos el acompañamiento, pero sí este, puede provocar un aumento de la participación en procesos políticos en México, que es lo que también, también lo, que, lo, lo que estamos buscando. Esto, y esto se deriva de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que mandató al Instituto Nacional Electoral de permitir y garantizar la participación política de los mexicanos en, en el exterior. También gracias a, a ese tribunal, que hoy por hoy está este, en, en, en medio de una intensa batalla legislativa y judicial por, por modificaciones a las leyes, pero esta, este tribunal también nos permitió que por primera vez en la historia en México tuviéramos una representación migrante en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados. Hoy tenemos 10 diputados de procedencia migrante. Y, y un diputado en, la, en el Congreso de la Ciudad de México que es el primer diputado que es electo por migrantes y postulado un migrante. Hoy también está en el debate público, la necesidad de legislar y garantizar esa presencia de nuestros migrantes en la toma de decisiones en, en, en, en los diferentes niveles de, de, de poder legislativo en México, incluso a nivel municipal. Hemos, hemos aumentado en conjunto con las áreas políticas de la Cancillería, una reforma constitucional en, en, en el Estado de Hidalgo que, que crea la figura de regidores migrantes y la, posible, este, y la participación en, en elecciones para presidentes municipales en el Estado de Hidalgo, una forma de que, a donde llega la remesa, nuestros migrantes puedan participar en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas y de, y de uso presupuestal estamos impulsando que otros estados de la república implementen este modelo y se abran todos los espacios de participación política para nuestros migrantes. Pero también nos interesa la participación de nuestros migrantes en políticas públicas en los países de residencia. Y es por ello que hemos lanzado el, el mes pasado en nuestro consulado federal en Dallas, nuestra primera ventanilla de participación cívica, en conjunto con organizaciones eh, de mexicanos, americanos, y aprovechando eh, eh, la, la solicitud del Departamento de Naturalización de los Estados Unidos, quien identificó y nos compartió que eh, más de un millón y medio de mexicanos residentes en los Estados Unidos eh, ya son susceptibles de hacerse ciudadanos. De ahí que estaremos fomentando desde, desde la red consular con estas ventanillas, al menos en 10 ciudades que se han convertido hoy por hoy en mayoría de habitantes de origen mexicano como la capital de Texas, eh, este, para fomentar su ciudadanización, pero no solo esto, sino también para fomentar su registro, su participación electoral, y lo que es más importante, su postulación para ir ocupando espacios de poder en los Estados Unidos. Yo sé que tal vez diplomáticamente no sea lo más adecuado, pero eh, este, consideramos que 38 millones de personas de origen mexicano en los Estados Unidos deben ocupar, espacios de poder para poder incidir en políticas públicas eh, que mejoran la calidad de vida de las comunidades en los lugares que han escogido para, para, para recibir. Hoy por hoy, eh, la, la comunidad mexicana en los Estados Unidos es la más subrepresentada en, en, en, en espacios de poder, dado su falta de participación, falta de cohesión, sobre todo falta de educación cívica. De ahí que estaremos fomentando la participación. O sea, la, el, el, el presidente López Obrador lo ha comentado en, en varias ocasiones en sus viajes a Estados Unidos. Si comparamos la comunidad mexicana con comunidades de otros países, por ejemplo, la, la cubana o la dominicana, eh, esas comunidades que no son ni el, ni el 2% de la población eh, de origen latinoamericano en los Estados Unidos, tienen mucha ma mayor capacidad de influir en las políticas eh, públicas de Estados Unidos en relación a los países de origen y también eh, en relación a la, a la, a la, al diseño y aplicación de políticas públicas a nivel de gobernadores y de, y de alcaldes, dada la presión que ejercen ellos como comunidad, de, de, de acuerdo al poder económico y al poder de influencia política. de ahí que estamos este, lanzando esta estrategia de, de, de empoderamiento a nuestras comunidades. Creo que en materia de, de, de vinculación con nuestra diáspora calificada, les comentaba que tenemos cerca de un millón identificado de personas altamente calificadas que han migrado eh, también en su mayor parte de Estados Unidos pero aquí en Europa estamos hablando de no sé, cerca de 80 mil eh, mexicanos, mexicanas eh, de, con nivel de, de, de, de posgrado que eh, desarrollan aquí actividades científicas, de, este, creativas educativas las cuales estamos buscando eh, atraer a una vinculación con México y por ello se ha impulsado en el establecimiento de la, de la red global de México, la, la red de talento mexicano, que aquí en Europa tiene presencia en 24 países, a través de capítulos de la red global, y lo que buscamos es el, la, el, el vínculo científico, tecnológico, académico con las comunidades para un tema de transferencia de conocimientos, proyectos en conjunto, y, este, y aprovechar el talento mexicano. En la, la semana pasada, en conjunto con el con el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, lanzamos una convocatoria global para entregar becas para personas mexicanas realizando estudios de posgrado en, en, este, en especialidades médicas, buscando también atraer talento hacia México para fortalecer el sistema de salud pública, dado la, la gran inversión que realiza el gobierno de México en la ampliación de redes hospitalarias y compra de equipos médicos, pero falta el recurso humano. México tiene un déficit de cerca de 250 mil eh, médicos y especialistas médicos. Eh, tomará un tiempo formar estas capacidades en México. Se han están están están están abierto más a plazas para estudiar especialidades en México, pero no alcanza, y, y la perspectiva es que tardaremos unos 5 o 6 años en poder ir este, paliando esta esa falta de recursos humanos. De ahí que se ha lanzado esta convocatoria para atraer talento médico y residente en el exterior hacia, hacia el país. Eh, creo que para no bueno, ya, ya no extenderme mucho, no vamos a usar el tiempo. Bueno, este tiene... tema, no, no, ah, ¿no, sí? ¿sí? ¿Sí? en... no digamos, no lo dijimos a la okay. no cinco minutos más, ¿sí? cinco minutos más. Gracias. Hemos también, este, desde el. Esto aquí les habla un poco de, de las estrategias y políticas públicas en atención a, a, a la diáspora, pero como bien comentaba nuestro embajador, eh, hablamos de los 12 millones de mexicanos en el exterior, de los 38 millones de personas de origen mexicano, mexicano este, en el exterior, fundamentalmente en los Estados Unidos. Tenemos un flujo creciente de mexicanos hacia el Canadá. Ya hoy por hoy tenemos cerca de 200.000 personas recibiendo en el Canadá los identificados y más de 200.000 personas recibiendo en Europa más en otras partes del mundo. Pero también tenemos dos fenómenos y uno que se, se agudiza sobre todo con cada administración demócrata lamentablemente que es el tema de, la, de las deportaciones. Hay una, una, una, una estadística alarmante de que los primeros dos meses y medio de, la, de, de este año, la administración Biden ha expulsado a 43 mil mexicanos de los Estados Unidos. Eh, sabemos que durante la gestión del presidente Obama fueron casi dos millones de deportados. Durante los ocho años de gestión de Obama fueron casi dos millones de mexicanos de los Estados Unidos. Este, y durante, durante la administración republicana, presidente Trump, con todo y el asunto del muro y con todo el, el tema de, la, de las jaulas y de los confinamientos, realmente la cantidad de deportados fue menor, mucho menor que durante la decisión de presidente años. Y ya hoy por hoy, la, la, la de Biden va a romper el récord de Trump en cuanto, en cuanto a deportados. Y el, el, el gobierno mexicano tenía hasta hace dos años eh, el, el único mecanismo de atención a la personas deportadas, será la recepción, en los puntos de deportación en la frontera, eh, módulos de recepción de personas en los cuales normalmente se les entrevista, se les identifica, y si pasan el examen de mexicanidad, les expiden un certificado que les permite internarse al país y poder eh, este, empezar a recibir algunos servicios. Y aparte de eso, una no llamada telefónica, un pasaje de autobús, y eh, este, algo de comer. Pero también tenemos un fenómeno eh, de decenas de miles de personas que regresan al país por circunstancias relacionadas con reunificación familiar, salud, educación, retiro, y para, y para esas personas no, no, no, no había una, una política pública integral de atención. Diferentes dependencias del gobierno de la república en algunos programas, algunas ventanillas de atención para, para tramitología, pero no, no, no, no, no estaba visibilizado y no existía un accional transversal del gobierno de, de México. Es por ello que en el mes de diciembre de 2020 se estableció la mesa interinstitucional de atención integral a las familias en retorno, la cual fue convocada y presidida por el canciller a celebrar y por la entonces secretaria de gobernación, la, la ministra de Sánchez Cordero. Y ahí se convocó a dependencias del gobierno de México, empezando por la Secretaría de Estado, a que identificaran programas de atención a mexicanos en retorno, y que pusieran, este, y que conjuntaran diferentes facciones y, y o que las crearan, para poder ayudar en la reinserción a México de las personas que regresan. Hoy por hoy tenemos ya participando a más de 40 dependencias del gobierno de la, de, de la República, y también ya participando a representaciones de los gobiernos de, los, de, de aproximadamente cinco estados donde el fenómeno migratorio tiene mayor impacto y eh, se han, ya se han presentado este, acciones concretas, en, cerca de 40 acciones concretas, que, en las que podríamos destacar eh, la, la expedición de una cédula de identidad, la CURP, que sería el, el código único de, de registro de la población, en la frontera, una CURP temporal con fotografía para permitir y dar, y, y, y sobre todo, este, dar respuesta al derecho a la identidad de las personas que regresan, porque, bueno, los deportados no traen identidad, no traen recursos, no traen nada. Pues, bueno, podemos recibirlos con esto y que puedan empezar a transitar por el país. También se han creado programas de empleo, programas de, de, de seguridad social, dedicados específicamente a población en retorno. Y esta buena práctica, de la identificación con fotografía, eh, fue adoptada también por la Comisión Mexicana de, de, de, de Refugiados, la Comar, y por agencias de Naciones Unidas, y, se, y también se expide este, este, este documento en la frontera sur, por donde vienen todos esos grandes flujos migratorios, fundamentalmente de Centroamérica y de algunos países de Latinoamérica, para ayudarles a tener una identificación mientras estén en México. Y de ahí, de ahí que esto también, y, y recientemente por, por, por el tema de, de los lamentables sucesos en Ciudad Juárez contra 43 personas que fallecieron en un, en un albergue, pues también se está ahora este, cuestionando desde el Presidente de la República y, y de diferentes este, actores claves en México la necesidad de reformular atención a las migraciones en México y, y, y algo que se postuló desde un principio en esta mesa institucional, que requiere el Estado mexicano dar una atención integral, transversal a todas las migraciones no solo los mexicanos que van a Estados Unidos por los que regresan, sino también todas las personas en tránsito y hoy por hoy eh, la, la diáspora mexicana, que, que es la segunda a nivel mundial, según datos de la OIM solo después de la India pero hoy por hoy México también es el tercer país receptor de migrantes que llegan a residir. Solamente después de Estados Unidos y Alemania, México está convertido en el país de migrantes. Y el presidente Biden se lo comentó al presidente López Obrador en la cumbre que, que es la primera cumbre que se estuvieron este, en junio del año pasado. El encuentro que tuvieron le dijo, ustedes van a ser víctimas de su propio éxito. Y hoy por hoy, con el fenómeno de la, de la revaluación del, del, del peso mexicano frente al dólar, obviamente la economía mexicana se convierte en atractiva para flujos migratorios. Entonces, el Estado mexicano tiene que ser capaz de identificar y aceptar a las diferentes migraciones, sobre todo eh, una, lo, que, lo que suele suceder en muchos países, y creo que Italia no se salva de eso, las migraciones que vienen de países eh, europeos o de los, este, con color de la piel clara, digamos, son bien recibidas, pero los que vienen de la, del África o, de, o del Magreb son, no, no suelen ser tan bien recibidos, creo que es un fenómeno global. Entonces tenemos también que trabajar al interior del Estado para eh, sensibilizar y educar a nuestro país de que eh, todas son personas y que todos requieren los mismos, los mismos, los mismos este, beneficios. Entonces, de ahí que se ha lanzado una convocatoria en la que estamos trabajando en este momento para la conformación de un mecanismo del Estado mexicano que integre la atención a todas las, las, las migraciones y crear derechos y servicios para cualquier persona que llegue a México, venga de donde venga, ya sea deportado, retornado o de otro país que haya escogido a México como su segunda patria. Creo que, bueno, nada más comentar que el tema de la, de la diáspora, hemos estado insistiendo al interior de la Organización Internacional de las Migraciones que debe... Eh, Darse de mayor relevancia, atención a la diáspora, porque no, ya, ya no, no, no, no solo podemos dedicarnos a hablar de los flujos migratorios, sino también tenemos que hablar de las migraciones ya establecidas en otros países, sobre todo por el peso económico que tienen, el, el, el, el peso cultural. Eh, nosotros tenemos un programa que incluso también estamos convocando para este verano, que es un programa de inmersión cultural de voluntariado, en el que vienen cerca de 100 jóvenes que están en universidades en los Estados Unidos y en Canadá una estancia de tres semanas en México, en los que buscamos vincular a estas nuevas generaciones con el país de origen de sus padres o abuelos, pero también de fomentarles más el tema de la mexicanidad. Y es una parte de la estrategia también de empoderamiento y de participación cívica, porque muchos de ellos, ya tenemos la experiencia de dos ediciones de este programa, muchos de ellos regresan a los Estados Unidos y comienzan a ser parte de, de, de la participación política en las localidades de origen ya tenemos varios de estos jóvenes que hoy por hoy son concejales, son este, eh, de estos escolares, o, o tenemos ya algunos este, vicealcaldes o, este, o legisladores en, en California y en Texas. Entonces, bueno, la atención a, la, a, la, a las diásporas tiene que ser eh, también algo muy visible en los organismos internacionales, y México al tener la segunda diáspora mayor mayor en el mundo tenemos vamos también este tenemos que ser responsables tener el compromiso de impulsar estos temas de ahí que la, en, en, en, el año, el año pasado en la cumbre mundial de diásporas en Dublín precisamente llevamos el, el, el tema de, de visibilizar más al interior de los organismos internacionales y este año se está convocando al foro al Foro Mundial de la migración en el cual México estará presidiendo o copresidiendo eh, la la mesa de trabajo de diáspora en conjunto con... no recuerdo si es con este, no recuerdo con qué país, pero esto se va a llevar a cabo en el mes de junio, se dará el, el inicio en París y la cumbre mundial se llevará a cabo en, en, en enero o febrero del próximo año, también, también en París, y está enfocado precisamente al impacto del medio ambiente en las migraciones y al uso sí, de las herramientas digitales para acercar los servicios. Y atender la necesidad de nuestros díasports yo hasta ahí lo dejaría Muchas gracias Muchísimas gracias ingeniero Gutiérrez por esta exposición que realmente eh, dio la idea de eh, no solamente de, del nivel de compromiso del gobierno mexicano sino que de la complejidad del tema no y en la parte final hemos comenzado a abrir la, la caja de Pandora del tema de las migraciones que entran que transitan, que nos recuerdan a nosotros mismos nos, es una, un espejo verdad que, y digamos aquí no es el tema de hoy pero es un tema de Italia en este momento la, la, porque usted habló de la tragedia de Sudá Juárez nosotros tuvimos la tragedia en Calabria y que, que mucho tiene que ver con la forma en que eh, no solamente el país, eh, digamos, los políticos y la cultura popular, digamos así, sino que también los operadores se sientan en qué medida respaldados por las políticas públicas, ¿no? Ahí llega un barco de, de migrantes en dificultad. ¿Qué son esos? ¿Son eh, náufragos o son clandestinos? Como lo llamamos acá, ¿no? Son eh, irregulares, son indocumentados. Entonces... No es lo mismo la, el, eh, como es, el, el label, que le ponga, la etiqueta que le pongas eh, eh, para eh, despertar, para sus, eh, activar una reacción pública. Entonces, esto es de enorme eh, actualidad en, en nuestro país, donde incluso se está hablando de quitar uno de los tres niveles de protección internacional al, al, al eh, que pide refugio. Y esto reduciría también la, la acogida. Entonces, eh, es un debate desgarrador, digamos, a nivel político, y también mucho tiene que ver con la sensibilidad eh, popular. Eh, hay un elemento que, que a mí me impresionó, el otro día lo escuché en televisión, no lo sabía. Eh, eh, eh, es un detalle, pero no es un detalle, la pizza para los italianos. no es eh, Bueno, quiero hacer comparaciones... Eh, religiosas, pero digamos no es, es un signo que no se toca, no se discute, ¿verdad? Y es italiana, entonces si ustedes quieren ofender a un italiano, peor que hablar de la moralidad de su familia, de su madre, hablen de la pizza guayana. ¿verdad? Bueno, entonces. ¿verdad? Eh, la pizza guayana ah, con piña, ¿no? prohibida, prohibida, aunque yo hace una con, con una pizzería italiana, hecha por cocina, no. una, pizza, una pizza excelente a guayana, y él vino a facilitarse conmigo diciendo que le extrañaba que un italiano como él pidiera una pizza guayana, pero estaba hecha, se sentía que estaba hecha con una pizza ¿qué, qué esto? Es que ¿Por el micrófono en el pedestal? ¿Por, por en televisión otro día que la pizza hasta mediados del siglo XIX era una cosa muy pobre y que si no, si no era un napolitano pobre no, no, la comía, no, no la sentía bien. Ahí el, el escritor que escribió eh, Pinocchio, Pinocchio, Pinocho, Colori, en un diario que comió una pizza pésima y dice, nunca más pizza en mi vida. Bueno, ¿y saben de dónde viene la pizza italiana 100% como la conocemos hoy? de los migrantes napolitanos que fueron a Estados Unidos y América Latina. Y de eso, ellos, adaptando al gusto, y de eso, entonces le peden queso, es cualquier queso, eso. Aquí tenemos mozzarella, echemos la mozzarella. Toma y nace. Es decir que somos, somos fruto de contaminación continua. Antier, un ministro italiano habló de peligro de sustitución étnica. que caían todo encima hasta que el mismo gobierno le cayó Cuidado. O sea, somos mezcla, no sé, el que le habla es una mezcla de latinos, etruscos, judíos, seguramente también algo de árabe y piratas saracinos que llegaron en algún momento. Entonces, esto me parece un tema realmente que usted hablaba de los varios puntos que unen a México, Italia, en la historia y en la política y en el interés. Esto es uno de los, de los temas en que creo que el intercambio puede ser de gran interés. Muy bien, entonces eh, la palabra al que la quiera tomar. Estamos eh, tomando un voto, ¿Perdón? Hablando de la pizza. ¿Sí? Ah, bueno, sí. Hablando de la pizza, recientemente y también de la, de la, del fenómeno de, de nuestras diásporas y, y, y lo vemos en varios países, del, también del, del crecimiento económico y, y, la, y la, la presión de las, de las actividades que realizan nuestros migrantes. Eh, hace pues, algunas semanas estando en Nueva York me invitan a Lidl Italy a la pizzería más tradicional del barrio italiano en, en, en Manhattan eh, que las filas son enormes para comerse un pedazo de pizza ahí muy rica la pizza eh, y llegamos al sitio y nos recibieron en español todos los meseros eran mexicanos y no solo eso me presentaron al dueño oaxaqueño, unos oaxaqueños que empezaron lavando platos ahí, ellos son los dueños del lugar más tradicional italiano de Manhattan, ahora es, sigue siendo muy buena comida o muy buena pizza, no sé, a lo mejor ya no sabe tanto a Italia, pero es muy rica la pizza, pero son mexicanas, son manos mexicanas y es un emprendimiento mexicano y es hablando de la interrelación cultural. Que, que, que, a partir de la diáspora podría si, de manera muy puntual y como ráfaga de comentarios finales de mi parte primero pedirle una disculpa a Paulina Sabugal me equivoqué de su nombre esta destacada investigadora mexicana que como nadie ha estudiado el tema de la migración femenina en, por lo menos en Europa pero ya tiene alcance global segundo decir que el único consulado general que tiene México en este momento en Europa es el de Milán esto lo quiero destacar eso indica claramente también la relevancia de la comunidad mexicana en el norte de este país tercero decir que el próximo año 2024 el 11 de diciembre el próximo año se cumplen 150 años de relaciones diplomáticas entre México e Italia. Entonces, yo quisiera proponerle desde hoy aquí al Chespi y a Comexi meter el tema de la migración en el centro de nuestras conmemoraciones y de nuestras celebraciones de estos 150 años, porque hay una historia muy interesante y poco estudiada de las conexiones históricas entre nuestros pueblos. Seguimos pendientes de explicar por qué los italianos emigraron a todo el continente americano, desde Canadá hasta Chile y menos a México. Es un tema que no ha sido investigado y que ha tenido consecuencias importantísimas, no solo en el pasado, sino en el presente. Eh, sí, hay explicaciones, Fidel, yo creo, bastante plausibles, de que pues tuvo que ver con la, el distanciamiento que hubo en esa época entre el gobierno de México y, y la Santa Sede, y eso influyó mucho en la decisión de los migrantes, pero creo que es un tema poco investigado y que yo creo que el Chespi o Mexi deberían de abordar en el 2024, pero también en términos más recientes, porque ha habido una fuerte migración italiana en los últimos 20, 30 años a México. este, ahora tenemos por cada mexicano que hay en Italia y cerca de siete italianos en México ¿Qué está pasando? Creo que es algo que no hemos estudiado suficientemente yo siempre digo Segucino y Chipilo son el eje histórico de la migración Italia a México pero no es el único hay otros ejes de la migración italiana a México que no hemos estudiado como ha sido poco estudiada la migración mexicana desde el punto de vista histórico Italia no todo fueron los jesuitas que fueron expulsados de México, no todos clavijero y cabo, sino hay otros mexicanos que escogieron Italia y que no hemos investigado suficientemente. Entonces creo que hay una asignatura histórica de reflexión binacional que no hemos hecho debidamente. Entonces lanzo aquí el reto. Quiero también comentar y este yo creo que ha sido un tema de percepción mexicana de las comunidades en el exterior. Nosotros, los mexicanos, hemos construido, hemos encasillado a la comunidad mexicoamericana como un patrimonio de los Estados Unidos. Es un grave error. Los mexicoamericanos están más allá de los Estados Unidos, están en todo el mundo, aquí en Italia. Hay más méxico-americanos, chicanos, hispanos, latinos, como les querramos llamar. Hay más méxico en Italia que mexicanos. Y nunca hubo un puente de diálogo fuera de Estados Unidos entre mexicanos y chicanos. Entonces, por eso nosotros desde hace tres años celebramos en Roma el 5 de mayo. Y ha sido un ejercicio muy interesante y lo vamos a repetir desde ahora. Invito, vamos a proyectar un documental en la embajada el 5 de mayo a las 6 y media de la tarde sobre el 5 de mayo, sobre la historia del 5 de mayo, pero tomarlo como pretexto para que quede año en Roma, en Bangkok, en eh, Rabat. En cualquier parte del mundo, los mexicoamericanos que residen en todo el mundo y los mexicanos se junten a platicar como una diáspora que comparte historia y retos comunes. Entonces, creo que ese es otro tema al que le debemos de prestar mucha más atención. Los mexicoamericanos no son de Estados Unidos, es mundial la diáspora mexicoamericana y no le hemos dado la debida atención. Eh, Insisto, y en este tema el ingeniero Gutiérrez creo que lo dijo claramente, la mexicanidad, las comunidades mexicanas en el mundo van a crecer, sigue creciendo la migración mexicana, ahora los trágicos hechos de Sudán, nos encontramos con la sorpresa de que también hay mexicanos en Sudán, cosa que hace algunos años era impensable, pero yo digo que la mexicanidad en el exterior se tiene que estructurar en la triple B. La comunidad mexicana tiene que ser educada y atendida como binacional. Siempre tener claro que se pertenece a dos culturas cuando se reside en el extranjero y que las dos son compatibles. Tiene que ser una comunidad bilingüe. Siempre hay que educar a los hijos bilingües, darles una herramienta de trabajo inclusive. Y binacional, tener los dos pasaportes. Desde 1998 México reformó la constitución y ahora afortunadamente estamos celebrando 25 años de tener la posibilidad de ser binacionales o plurinacionales. Y creo que esto ha cambiado dramáticamente la historia de la mexicanidad en el exterior. Eh, pizza. Pues es, es la historia de la pizza y el taco. Creo que no hemos tampoco dado la relevancia. Tenemos, somos potencias culturales y mucho de nuestra cultura y tal, único pasa por la gastronomía. Pero el dato interesante también, ahora me lo, me lo explicó desde la perspectiva neoyorquina el ingeniero: bueno, ya es más consumido el taco que la pizza en Estados Unidos. Ya rebasó el taco a la pizza y creo que esto, pues, indica la fuerza de nuestra cultura, que pasa por la gastronomía y por nuestros ingredientes históricos, es otro tema. Sí, sí, y es muy real, pero además Estados Unidos es el crisol de las migraciones internacionales, para tener impacto global hay que pasar por Estados Unidos, y Estados Unidos ha recibido a italianos y a mexicanos de manera esencial y esto, pues esto es lo que proyecta también, estamos hablando en español en Roma, y esto en gran medida también es producto de la fuerte presencia de hispanoparlantes en Estados Unidos, la gran mayoría mexicanos, por cierto. El español global que, es, que se está hablando más y más es el mexicano, no el de España. Y esto yo creo que tiene también una relevancia enorme y que no lo hemos sabido transmitir, pero es México el que le está enseñando el español al mundo. Desde los Estados Unidos y creo que esto es algo que hay que resaltar. Cierro con dos breves. Bueno, ya transmití una invitación el cinco de mayo en la embajada, pero también el ingeniero Gutiérrez va a estar hoy en la tarde en la embajada a las tres y media hablando de salud mental. Si alguien está interesado en el tema y nos está escuchando, pueden acudir a la embajada a las tres y media o conectarse. Y mañana. Bueno, y a las cinco y media nos vamos a reunir, a, a reunir con restauranteros, también en Italia está teniendo un fuerte boom la gastronomía mexicana, muy fuerte, y hoy el ingeniero se va a reunir con restauranteros y chefs mexicanos a las cinco y media en la embajada para discutir el fenómeno del gastromex en Italia, entonces también están invitados, y con eso cierro y agradezco la hospitalidad. El embajador, creo que el debate lleva de tema, o sea, el debate es, multi, es multidimensional y tiene aspectos dramáticos o fuertes de política, pero también, también nos lleva a un aspecto tan interesante como la cultura, la cocina, y no solamente, obviamente, la lengua, el aprendizaje de lenguas. Y el uso de lenguas no propias en contextos internacionales, lo cual para los italianos, es algo bastante novedoso. Los italianos no tenemos. Tengo un problema de posicionamiento. Ya me Es algo bastante novedoso. Italia siempre ha sido un país poco receptor históricamente. Es un país donde se habla menos multilenguas -le que, que otros en Europa y ahora ya se está, las nuevas generaciones se están acostumbrando a, a relaciones eh, eh, multietnicas y multiculturales. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, preguntas, consideraciones? Ah, muy bien. Eh, yo le paso el micrófono, después usted se hace cargo de... No, nunca. Solamente ilustrar con ejemplo, un ejemplo práctico que recuerdo de mi experiencia anterior en Los Ángeles, el, el efecto que tuvo la Ventanilla de Atención integral a la Mujer como una política transversal de, de comunicar a las áreas económicas, políticas y de protección y de atención a las comunidades. Eh, recuerdo el caso de una, de una eh, señora que sufría violencia doméstica y se acercó al, al consulado y, y bueno pues nuestra primera reacción fue obviamente canalizarla a un albergue, darle una pequeña ayuda económica, documentarla para que pudiera acceder a ciertos servicios que ofrecían algunas organizaciones. Y, pero durante la entrevista pues nos contó que, que ella trabajaba eh, de limpieza en un salón de belleza y que su ilusión era aprender a cortar el pelo. Y entonces el área económica dijo, pues eh, justamente estamos ofreciendo con un colegio comunitario, un taller para aprender a cortar el pelo. Y entonces la inscribimos. Seis meses después, regresó ya con una licencia para cortar el pelo. Y dijo, bueno, mi ilusión siempre ha sido en realidad tener un negocio propio. Y eh, en otra área del, del consulado le dijo, bueno, justamente estamos ofreciendo un taller de emprendimiento aquí en el consulado. Y se inscribió en el, en el taller de emprendimiento. Y eh, seis, ocho, diez meses después, pues tenía ya su propio salón eh, para cortar el pelo. Y se acercó también con, de nuevo con nosotros, nos dijo, bueno, mi ilusión siempre ha sido ser ciudadana americana. Y eh, curiosamente ya es como emprendedora y después de haber obtenido una visa, le llamamos la visa U, por haber sido víctima de violencia doméstica, eh, con, los, con el tiempo obtuvo la residencia permanente y con el tiempo fue elegible también para ser ciudadana y eh, curiosamente estábamos organizando talleres para naturalización en el consulado y fue ahí que ella llenó sus documentos para hacerse ciudadana americana. Bueno, eh, esa es una historia, como muchas, que supongo habrá en toda la red consular mexicana en la que pasó un caso de protección a uno de integración y a uno de empoderamiento. Y eh, me parece que es... Fundamental entender que, que estos casos de éxitos pueden convertirse después en los promotores de una agenda de protección a la comunidad mexicana o de promoción incluso de políticas que sean más proactivas en la defensa de mujeres que son víctimas de violencia y que es este tipo de historias tan poderosas que le dan sentido a una política tan agresiva que tiene el gobierno de México proteger a sus comunidades en el exterior. Muy interesante esto que usted menciona. Entonces, eh, a, a mí me toca, no puedo dejar de mencionar una experiencia muy, muy importante que, que hay aquí en Italia, en particular en Roma y en toda la región de Lazio, eh, de atención a, eh, se le llama, migrantes forzati, o sea, prácticamente es, eh, refugiados o, o personas que salen de países en condiciones y llegan en condiciones fundamentalmente irregulares, ¿no? Indocumentados al país. Eh, es un centro que se llama SAMIFO, eh, quiere decir Salute Migranti Forzati, SAMIFO, y es de la ASLE, de la, de la unidad de salud Roma 1, ASLE Roma 1, ¿no? pueden verla. Y ellos tienen una, una experiencia, precisamente en todo el recorrido que usted menciona, las personas llegan traumadas llegan con gravísimos problemas de violencia vividas en Libia, vividas a lo largo del recorrido, y ellos le tienen todo un sistema de atención médica, psicológica, psiquiátrica, el tema psiquiátrico es fundamentalísimo para esa gente, los traumas, ¿no? De, eh, y, y, y después todo un acompañamiento, y después eh, también, ¿qué quiere decir? También eh, acompañamiento a regularizarse, y a saber utilizar en particular el sistema público de salud italiano, sistema de welfare, con todo lo que ofrece. Y después hasta se le acompaña a aprender, un aprendizaje, trabajo, y muchos de ellos logran incluso insertarse muy bien. Ahora, obviamente, la migración mexicana a, a Italia es totalmente distinta, en su gran mayoría, aunque vemos también casos de, de migrantes latinoamericanos que vienen con con problemas de, de, de, de muchos tipos, que no son lo de hacerse una atravesada en, en barcos, en, obviamente. Pero como yo veo que sí. también la experiencia, ustedes obviamente, mucho mencionan las experiencias en Estados Unidos, donde mucha, eh, muchos, migra, muchos mexicanos llegan en condiciones indocumentados con viajes terribles, etc., y, y, y hay también movilidad en el personal que se ocupa de esto. Eh, creo que puede ser interesante para ustedes en algún momento tomar contacto con ellos. El director es un psiquiatra, aunque entonces el tema de la salud mental es centralísimo, fundamentalísimo ahí. Nosotros, como Chespi, llevamos años colaborando con ellos y es una experiencia de, de gran interés. Obviamente, no para con los mexicanos en Italia, su enorme mayoría pero sí en lo que es la atención a mexicanos en condiciones de elevada vulnerabilidad, como son muchos de aquellos que llegan a los Estados Unidos. Samifo eh, encuentra todo sí, el doctor eh, eh, Giancarlo Santone, que es, eh, se considera un, un, un Santone, como decimos no. en Italia, un guru del tema de la atención en salud en general y en particular en salud psíquica a, a migrantes forzados, o sea eh, vulnerables forzados. Muy bien, ¿alguien más? Los temas son súper interesantes, eh, entiendo que en una mezcla, digamos, de, también de, de estímulos, ¿no? Que, que eh, como CHESPI estamos interesados siempre a profundizar el tema de de la atención en salud a migrantes, es algo relativamente nuevo. Ya llevamos varios años, pero fue algo nuevo. Chespi no se ocupa de salud, pero sí sabe monitorear datos, sabe poner también en relieve experiencia provechosa a nivel territorial para proponerla como modelos de políticas públicas. Y nos gustaría también facilitar que esta experiencia se conozca también en otros países. Estamos a disposición para ello. Bueno, entonces, señoras señores, amigos y amigas mexicanos y italianos que han estado con nosotros, ha sido un gran gusto. Tenemos una larga agenda, la del día de hoy, un poco complicado adaptarnos, y, pero obviamente les deseamos el mayor éxito en, en este gran esfuerzo del instituto. Y... Eh, para futuro, obviamente, aquí estamos, sabemos dónde están ustedes. El próximo año estamos eh, con 250 años de las relaciones Italia-México sumamente interesados, vamos a preparar con antelación, vamos a estudiar bien para que sepamos todos los puntos de, de conexión. Y, de, y quiero agregar un último punto que nunca se menciona en la similitud Italia-México, es la bandera. Entonces saben que por la bandera mexicana es la razón por la cual Italia no tiene una bandera oficial del presidente de la república. La tiene, pero es, la, cada año cada presidente elige una. Es que el modelo iba a ser la bandera nacional, que es blanca, verde, roja, sin nada, con medio, el emblema, el, el escudo italiano, que no estrella. Lo hicieron y vieron que se parecía demasiado a la mexicana. Así que quedamos con la bandera tal cual. Bueno, sí. eso era... Tenía que, yo pensaba, algún día lo voy a mencionar. Bueno, muchísimas gracias.